Soy tu amigo Edu, y te quiero invitar a ver este interesante video que nos habla de algo que conoces, porque todos lo usan, sin embargo poco se sabe de su origen, ¿adivinas qué podría ser? Pues bien, seguramente más de alguna vez has escuchado a tus padres hablar del costo de las cosas, del costo de la vida, se refieren al dinero, dinero que ellos ganan trabajando y que algún día tú también obtendrás. ¿Pero sabes qué es el dinero? ¿Desde cuándo existe? Conozcamos la respuesta a estas preguntas y revisemos la historia del dinero. La palabra dinero viene del latín denarium, moneda muy utilizada antiguamente por los romanos. Mientras que la palabra moneda viene del latín moneta, que era el apodo de la diosa Juno porque en su templo se sacuñaban monedas. El dinero lo entendemos como cualquier medio de cambio, generalmente aceptado para el pago de bienes como ropa, comida e incluso muebles y servicios, como agua, luz, gas, además de disminuir o pagar deudas. El dinero aparece en la historia con el fin de facilitar la vida comercial, pero no siempre tuvo ese nombre. Veamos cómo evolucionó a lo largo de la historia. Al principio de los tiempos la vida era simple, pero a medida que la humanidad fue creciendo, la vida se complicó y de a pocos los sistemas de pago comenzaron a ser necesarios. El hombre comenzó a buscar formas para dar valor a las cosas y poder intercambiarlas, lo que ahora tú conoces como comprar. Lo primero que surgió fue el trueque. ¿Y qué era el trueque? Era la acción de entregar una cosa y recibir otra a cambio, sin que intervenga dinero. Se utilizaba entre pueblos, familias y personas. La primera condición para que se produjera el trueque era el excedente, o sea, doy lo que tengo o lo que sobra a cambio de lo que necesito. Luego del trueque, vino el sistema de intercambio. Se generaron patrones de valor, por ejemplo, el trigo y el ganado fueron una referencia de costo y pago, pero poco a poco fue cambiando por opciones más pequeñas y manipulables. ¿Imaginas qué pueden tener en común las conchas marinas, las semillas de cacao, los clavos, la sal, el ganado? Muy simple. Antes que se inventara la acuñación de monedas, todos estos elementos sirvieron alguna vez como instrumento de intercambio en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, en tiempos del Imperio Romano, era usual pagar a los soldados con sal, la sal era muy importante en la antigüedad porque permitía conservar en buen estado la carne y otros alimentos, entonces era bien valorada. De ahí viene el término salario. En la antigua China, el comercio se hacía con granos de arroz. África, India y Oceanía usaron conchas, mientras que en América el patrón fue el cacao. ¿Y cuándo aparecieron las monedas? Las primeras monedas que se conocen se acuñaron en oro y plata en la actual Turquía, hace más de 2.500 años. Con las monedas apareció la figura del alquimista. ¿Y quiénes eran los alquimistas? Hombres que trabajaban el metal y bañaban cualquier moneda con una capa fina de oro. Los vendedores comenzaron a morder las monedas para ver si eran buenas. Pero el dinero siguió evolucionando, porque para los comerciantes, era complejo andar trasladando el tremendo peso de los sacos de monedas. ¿Cómo solucionaban entonces la incomodidad del peso de las monedas? Otra vez los chinos fueron los primeros. Ya en el siglo IX d.C., de durante la dinastía Tang, inventaron la moneda de papel. También aparecieron los primeros bancos, que recibían el oro y que entregaban letras de cambio. A finales del siglo XVI, los bancos europeos comenzaron a emitir billetes. Cada país comenzó a imprimir su propio papel moneda. Libras esterlinas en Inglaterra, Marcos en Alemania, Franco en Francia. En ese tiempo, la gente depositaba sus monedas de oro y recibía billetes por el valor de lo depositado. Luego, la gente comenzó a depositar esos billetes. Más y más personas fueron depositando su dinero y se generó el negocio de los bancos. Durante décadas, el oro fue la referencia del dinero. El oro guardado en los bancos era el respaldo del papel moneda. Pero cuando llegó la Primera Guerra Mundial y las naciones en conflicto necesitaban comprar armas y provisiones para las tropas, comenzaron a imprimir papel moneda sin tener oro que respaldar esos billetes. Después de la Primera Guerra había exceso de billetes y escasez de oro. ¿Y cuándo tuvimos monedas en Chile? En Chile se creó la Casa de Monedas en el año 1743 y las primeras monedas fueron entregadas en septiembre en 1749, acuñadas en oro. Desde entonces, las monedas han ido teniendo variaciones al igual que los billetes. En Chile primero se usó el peso, luego el escudo y en 1975 se retornó al peso, quedando definitivamente como la moneda oficial. Actualmente existe una gran variedad de monedas y formas de pago en el mundo. Habrás visto que cuando vas a comprar con tus padres, a veces pagan con monedas, otras con billetes y también con tarjetas. Estamos viviendo la cuarta era en la historia del dinero. Esta nueva época ha creado una revolución financiera. Internet también es parte de esta revolución. Se compra y vende por Internet. Por lo tanto, también se paga de forma electrónica. ¿Qué nos espera en el futuro? Está por verse. ¡Guau! ¡Wow! Sorprendente el camino que se ha recorrido para llegar al dinero que actualmente conocemos. ¿Te imaginas si todavía existiera el trueque? Si tus padres tuvieran que comprar los útiles escolares con sacos de monedas? ¡No! Ahora te invito a revisar tu diccionario. Ahí podrás encontrar algunas palabras que se utilizaron en este bloque y que nos servirán para recordarlas. Tueque. Dinero. Moneda. Acuñar.